Soy Mino West, Aquí tenemos el pay Se llama Mario... Can... Can... Para el voy. Voy a buscar, espérate. ¿Es el Sí. Esa ya me la coma. Hey. <laughs> Bueno, eh... Terminado. Yo soy mi primero. con la vista bueno bueno esto la... eh, el... eh, esto aquí el like, el par y el Bajo el comentario y no te olvides que es que invite mi canal. Aquí vuelvo. Adiós. ¿Qué no te llamo.